Encontré un nuevo lugar en mi casa para tomarme el café Un lugar raro, I know Ups Pero les voy a mostrar ahora Han pasado muchas cosas Dentro de ella eh, me llegó mi árbol Y está vacío O sea, yo lo pedí en Walmart Porque tienen muy muy buenos precios en árboles Bueno, ese árbol costó 69 dólares Y trae la luces Y es de 6.5 pies Lo cual está súper cool Súper grande, bien bonito Se ve bien cool Y... Eh, Las decoraciones, los ornaments llegan, se supone que llegaban hoy viernes y ahora me entro al tracking y dice que va a llegar el día 9, estamos a 5, lo que es una muy mala noticia porque yo quería armar el arbolito para que Valentina se pusiera más feliz todavía, que está súper feliz con su árbol como completo, pero bueno. No, no llega Y por otro lado les voy a mostrar ahora la ocasión de yo beberme mi café Pero díganme si ustedes también no se quisieran beber su café Así, mirando este video Miren qué cosa más hermosa Yo no sé si se pueda ver porque es contra Pero además me estoy bebiendo mi café así como viendo para allá Y es demasiado cool, me encanta Y nada, eh, todavía sigo en pijamas Me voy a bañar ahora, miren mi pijama Me la pedí también en Victoria's Secret Me llegó ayer y la estoy estrenando y me encanta Es muy cómoda y eh, vamos a hacer un haul Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy eh, No vamos a un haul Yo les voy a mostrar algunas cositas que yo me he pedido También me voy de viaje es El martes me voy a Los Ángeles Es un viaje de trabajo Entonces hay cositas que pedí Que maybe me la pueda llevar Hay otras que no creo que me la vaya a llevar La cosa es que voy a probarme la ropa Ustedes me van a decir que me quedo Que no me quedo Porque hay algunas que no me quedaron Fueron de Sara y Princess Polly ahí sí pedí, y para que me ayuden a decidir que devuelvo y que me quedo y que me llevo el viaje, entonces vamos a hacer eso, déjenme terminar de tomarme mi café, me voy a bañar porque lo necesito y nos vemos ahora mismo ahora sí active que pueda mostrar el producto y no se quede como frisada porque eso me desespera, ahora les puedo mostrar, miren, este es un serum y es um, de guayaba what? de guayaba. yo no sé por qué dije guayaba, tal vez porque verde, me gusta la guayaba verde Ok, de aguacate, y es para personas como yo, no sé, porque me acabo de poner corrector, si lo puedan ver Pero por tiempo, así como que mis cachetes se ponen súper, súper, súper rojos Y la verdad se sienten cómodos, incluso yo también lo siento como caliente cuando se me ponen así Y este serum, por eso se me acabó tan rápido Ay, creo que me queda otro chingma eh, Por eso este serum, <ríe> sí, me queda un chingma eh, Se me acabó muy rápido, porque esto me suele suceder, y más ahora en invierno como cuando empieza a llegar el frío y es como para ayudar con la rojez de la cara. Así que gente que sufra como yo, se lo súper, hiper, mega recomiendo. Y otro que me terminé fue esto de Clinique. A mí me encanta porque miren, es como bien aguadita la consistencia e hidrata mucho debajo de los ojos. Me lo voy a pedir ahora con el descuento que hay de Sephora. Y bueno, me alegro mucho de haberlo visto para recomendárselo y así ustedes se lo piden también. Les voy a dejar los links, por cierto, allá debajo. Para que no se confundan si los quieren. Y bueno, nada. Eh, cejitas con el lápiz de toda la vida. Tengo como 5 años usando este lápiz. Este de Urban Decay. Es muy lindo. Este me gusta mucho. Siempre me lo pongo abajo y después paso un poquito nada más arriba. Un poquito de color. Porque ni tanto ni tampoco. Y les voy a mostrar el árbol, cómo está quedando. Bueno, lo único que me ha llegado fue el árbol. Y me pedí este en Walmart y todavía yo no lo supero. Lo que me costó 69 dólares. Y miren, trae hasta los bombillitos. O sea, yo no se lo puse, lo trae. Eh, la estrella del año pasado. Y bueno, pues ahora les voy a ir mostrando la ropita. Y ya sí, ¿verdad? Que me estoy muriendo de hambre. O sea, Uber Eats, ¿dónde estás? Se supone que yo debía de hacer fotos... Hoy en la mañana Y eh, iba con una amiga Y el papá de mi amiga se enfermó Entonces tuvimos que cancelar la foto Entonces por eso tengo todo aquí Esta era parte de la ropa que me llevaba Parte de los zapatos que yo me llevaba Y allí parte de la ropa que yo me llevaba Se ve mucho Porque es ropa de invierno Entonces los abrigos te ocupan O sea te ocupan todo Y entonces por ejemplo miren este abrigo O sea se ocupa el montón de ropa que había ahí pero esto es parte de lo que yo les quiero mostrar. Este abrigo, señores, es la cosa... O sea, es el mejor abrigo yo creo que yo he tenido. Bueno, uno de los mejores. Y esta marca me habló. Es una marca de aquí de Nueva York. La marca se llama A Paris. O A Paris. Yo no sé cómo se pronuncia bien. Y me hablaron para regalarme uno de sus abrigos de la nueva colección del Fashion Week. O sea, yo casi quedo en shock. Y fui a la tienda, lo escogí. Y bueno, súper cool. Bueno, yo me mandaron un catálogo, yo lo escogí fui a la tienda y lo recogí. Pero es demasiado, demasiado cool, entonces yo quería hacer como un video hoy con este abrigo para hacer un contenido súper chévere porque las marcas cuando te dan este tipo de cosas, ellos no me pidieron nada, pero obviamente que te están regalando para que tú, bueno, pues lo compartas si lo usas. O sea, yo no tengo obligación de compartirlo, pero realmente es un abrigo que me encanta, miren, y es de muy buena calidad, es muy, muy buena calidad. Y nada, eso sí, para que puedan ver, llega hasta ahí. Y me siento así como una señora rica de la quinta avenida <ríe> usando este abrigo. Entonces tenía un outfit súper cool hoy con este abrigo y con estas botas, estas de acá. Las botas, si no, las botas son chafitas. <ríe> las botas me costaron como 50 dólares, 40 y pico, no sé, algo así. Y la compré, le voy a dejar los links, señores, de todo les voy a dejar los links ahí debajo. La compré en esta tienda Public Designer, así se llama. Y utilizó un código de cuánto, por eso me salieron tan barata Pero súper, súper cool, miren qué bonita. La otra semana de arriba, si Dios quiere, cuando yo llegue, ahí sí hacemos el look. Ahí sí lo hacemos. Eh, otra cosita que me va a llevar a la sesión de fotos, que también es nuevo, no lo he estrenado. Es esta chaquetita de Sara, que me gusta mucho. O sea, yo no sé por qué yo no la he estrenado, porque ya va a empezar a ser mucho más frío. Y este es el tipo de chaqueta que se usa ya como tu tiempo Y esta es así como. Más crop. Esta no es larga. Y está demasiado lindo. O sea, el color a mí me encanta. De esta chaqueta. Y también si se preguntan. Dudo que se lo pregunten. Porque con este look. ¿Quién lo quiere? Pero si se lo preguntan. Esto también me lo pedí en H&M. Y me lo pedí esta semana. Y es nuevo. Y le voy a dejar el link allí debajo. Está súper cool. Si ustedes lo estilean de una manera diferente. Yo porque... O sea, no, pero o sea, como con unos tenisitos, medio azul también, no sé, algo así quedaría muy, muy nice. No se lleven de que yo no estoy usando feo. Entonces, déjenme enseñarles todo lo de HM. Déjenme buscarlo en mi closet. En ese pedido de HM, eh, ordené estos pantalones. Hace tanto tiempo yo quería un pantalón así como con este tipo de estilo, así súper ochentero y este estampado. Y lo había visto en otras tiendas, súper caro. Y en H&M lo conseguí como... No recuerdo si fueron 30 y algo. Y me parecieron súper cool. Y me quedaron súper bien. Yo me lo pedí en 6.6. Me quedaron perfectos. O sea, me encantaron. De H&M también me pedí esta bufanda. Mega bufanda, mejor dicho. Pero está súper cute. Me encantó. Miren, es súper, súper larga. Y en verdad me gustó mucho como... El diseño, miren, tiene esto aquí. Y me costó $17 dólares. Está súper linda, la verdad. No sé, como para vestirme de todo negro. Y maybe ponerme nada más la bufanda. Yes, we love it. Y de H&M también me pedí esto. O sea, yo creo que ustedes saben que yo me pedí ese pantalón, esa bufanda, esto. Y un suétercito para Valentina. Que obviamente está en su closet, no aquí. Y todo me hizo como menos de 100 dólares creo que fue o 100 100 bajito como 110 bajito no me acuerdo pero me ven que cute es como un calentador de brazos realmente ustedes saben que tengo un estilo que se está usando mucho pero bueno así se llama y va así entonces de cómo se llama esta tienda escadibaris mm, Pullen vivir no me acuerdo bien me pedí Estradivario, sí Me pedí tres cositas Y ninguna O sea, de las tres solamente me quedé con esta Porque no me quedaron Me pedí un pantalón Me quedó chiquito Y un vestido y me quedó chiquito Entonces, no Me quedé nada más con esta faldita 17 dólares Muy bonita Y así No sé Me gusta Me gusta el color así Verde, gris Super cute Y Dios Esta era toda mi ropa de mi foto de hoy Que se me canceló este tichercito de Celina me lo compré en TG Max por 7,99. Miren, qué cute. Téngelo, la temperatura está bajita afuera, pero aquí yo tengo calor, no sé si con el sol en la frente, así que prendí el aire. Sorry, se se está escuchando. Sorry, sorry, sorry. Pero seguimos con lo otro, me voy a ponerme, yo estoy sola en la casa, así que voy para la sala a medirme ropa, porque yo aquí con este calor no puedo. Un poquito mejor, por lo menos aquí el sol no me está dando en la frente, lo que me estaba molestando bastante. Y nada, vamos ahora con la tienda de Princess Polly. Eh, ustedes saben que yo también estoy como comprando ropa, porque nosotros en diciembre siempre no vamos de viaje. Nunca la pasamos aquí, solamente uno, un solo año cuando Valentina nació y es porque no podíamos salir ese año. ya estaba muy chiquita. La cosa es que yo siempre que voy a salir de viaje, pido todas las ropas así como que las últimas semanas. Por lo cual, siempre me toca comprar... Ok, mi Uber está llegando. ¡Yes! Siempre me toca como coger lo que, lo que yo encuentro a último minuto. Nunca yo puedo como que escoger bien, o sea, lo que yo quiero. Lo que aparezca y que me llevo. Entonces, por eso yo creo que yo estoy comprando así. Y por eso te van a ver muchos videos así de compras. Porque ahora yo puedo darme el lujo de comprar y devolver lo que no me queda. Siempre que pido ya... Semanas antes ni siquiera puedo devolver. Buena, amigas. Busquen ustedes amigas que no le traigan comida. Bueno, ya está diciendo que a... este es su desayuno. Buena, menos. Es donde se quiera, es The Choc Paris Baguette. No, o sea, es muy buena la comida, pero yo tengo una alquina. Entonces, no, no y no. Eso es como muy normal. Voy a esperar mi chime. Pero nada, les decía... Que me estoy pidiendo como algunas cositas, simplemente para tener la opción de probármela, pensar si lo quiero y llevármelo. Cuando yo pido todas las cosas así, como a última hora, me tengo que llevar lo que pedí. Me guste o no me guste, eso es lo que hay. Entonces, me pedí este top de traje de baño. ¡Ay, qué bello! Me encanta. Señores, Princess Polly es una tienda que yo estoy pidiendo últimamente. Yo no tenía idea de esa tienda. La cosa es que la ropa de ahí no es cara, pero no es barata como H&M o sea ahí no sé esta falda por ejemplo costó 70 dólares díganme ustedes si eso es un precio barato o eso es un precio caro ¿Qué ustedes piensan yo pienso que es un precio como entre dos no está barato pero no está caro de que no sé ciento y pico pero cuando yo voy a comprar ahí yo pienso lo que me voy a llevar porque son ropas que tú no te las puedes repetir y repetir y les cuento todo esto para decirles que esto estaba en oferta y me costó 15 dólares y yo no lo puedo creer pero miren qué bonito es un topcito así tiene esta forma recuerdan en el último video de skins que me pedí como un bra, ese era un bra Y tenía esa forma y me encantó Entonces, tan tan tan tan Me pedí otro, así mismo Pero este es manga larga y este no es un bikini, este es un top Pero miren qué bonito Tiene la misma forma de abajo Me pedí también este vestido, no me diga que está sucio ya Está sucio eh Ay bueno, si está sucio es por atrás, no importa Okay, miren, Aquí está el vestido, miren qué bonito. Me imagino que se está viendo todo con los panties blanco, pero está súper lindo. Me gusta porque me lo puedo poner como tal para la playa. Y este era el outfit de la bota. Y la bota me quedaba por aquí con aquel abrigo verde, así todo fabuloso. Me encantaba. Y un cinturón aquí, miren cómo es en la parte de atrás. Aquí tengo unos bra, pero obviamente no pondré sin bra. Está súper cool. Y de este vestido, ¿saben lo que me gusta? que a pesar de ser blanco, no te hace ver Luliti Tens God, o sea, eso es muy, muy, muy complicado conseguir en otro tipo de, de vestido blanco y nada, este me encanta y está demasiado lindo y esa era esta, que yo no necesitaba su ayuda pero ustedes saben que yo me acabo de convencer y me la voy a quedar Le voy a contar por qué, yo no estaba segura pero miren qué bonita, está linda, ¿verdad? miren la de Mek mm -hmm. pero está larga ese es el problema, esto es una tela como una tela pesada Es una tela Como diferente Miren, no está cosida Entonces yo la puedo cortar Pero si se cosa, Como que yo sospecho que va a pasar ¿Qué haga? ¿Qué? Que la uso como algo alto Sí, como si yo la uso como algo alto Está linda Pero yo sé que yo no la uso como algo alto Está muy linda, ¿verdad? Está muy linda Me encanta Yo le iba a devolver por eso Porque está larga Pero entonces no sé Me la quedaré este me llegó ahorita y me encanta, es de Sara y es un corte masculino, así se llama, y está demasiado lindo, pero problema de gente chiquita, ¿por qué yo tengo que ser tan chiquita? O sea, miren, miren, pero está como bonito, no sé, es como inspirado en un pantalón de hombre, miren la parte de adentro, está demasiado lindo, me encanta cómo me queda y me encantan los cuadros, yo soy muy de este tipo de ropa y obviamente... Que aquí no necesito ayuda, es que me lo quedo. Y tampoco me lo quedo. O sea, yo no soporto andar apretada y me siento apretada de los muslos. Me pedí uno en extradivario, Es que ni siquiera me cierra. Este de Sara y esa es 36, Yo no sé qué está pasando con Sara últimamente. Este es para que me sirve del mismo o size. Hay otras que no. Y este no se va, definitivamente. Lo bueno fue que nada más me pedí uno. Porque tienen este mismo pantalón: es rosado y marrón. Y creo que en verde. Y yo lo tenía los tres en el carrito. Los tres. Y después dije, no te aceleres. llega O sea, deja que llegue. Y si llega y te gusta, te lo queda. Así que no me quedo. Siguiente pantalón. Otro básico. Otro básico al closet mío. Y es un negro. Yo tengo como cuatro o cinco pantalones así mismo. Pero bueno. Vamos a decir que este es diferente porque tiene esto aquí. Que según yo lo hace diferente como de costura. Mira. Esto será breve. Pónganle atención. Porque me voy O sea, estamos haciendo una pausa comercial Para yo Poder comer Pero le voy a enseñar el chime porque ya se lo prometí Tan tan tan tan Oh my god Este es el chime Esto es una vaina buena, miren Repollo, tomate, cebolla No me gusta la cebolla pero yo me la como Y re, bye Comimos, se nota Bajamos también la ventana y vamos a terminar con el hold. Yo estoy como, como abatida. Y les cuento que me queda un vestido. Ah, bueno, esta chaqueta. Me la voy a probar y díganme sinceridad y tú también, ayúdame a decidir. Porque yo tengo mucho tiempo. Escúchame, escúchame. Y ustedes también. Yo tengo mucho tiempo buscando una chaqueta negra Oversight. Para mucha gente esto puede ser un trabajo fácil, pero para mí ha sido súper complicado porque no la encuentro en ningún lado. O sea, no. La chaqueta negra que yo tengo es una chaqueta de una tienda de segunda mano y se está rompiendo ya por aquí. Así que es hora de cambiarla. Y me pedí esta en Sara, pero no estoy como tan segura porque, miren, no voy a bajar un en la cámara. No es fea, pero no siento que sea como la chaqueta Oversight que todas necesitan. No está fea, miren. La diferencia de esta son estos botones que tiene aquí detrás. O sea, yo no sé si... ¿Dónde es que lo tienes aquí, verdad? Yo no sé si se ve en cámara, pero tiene como un botón. Pero yo quería como una chaqueta que fuera realmente over oversize, uh -huh. aunque yo la pedí en size small y no sé. Costó 119 dólares, por eso quiero estar muy segura que me la voy a quedar, porque no, o sea, no es una chaqueta de 60 dólares. Ayúdenme, díganme, yo quería que fuera un ching más larga, por si algún día me la quería poner como tipo vestido con unas, con un cinturón. Entonces esta no me la podría poner así. No sé. No estoy segura y le voy a me la voy a probar ahora con otra ropa ahorita pero miren le voy a mostrar los botones que tiene son estos y es como una línea de botones por aquí el paquetito de princess Polly. esto es lo que voy a retornar que no me sirvió este pantalón me ha dado trabajo porque me pedí este mismo estilo en otra marca de pantalón dentro de la tienda en size 6 me quedó súper gigante son una cosa horrible y yo dije que me lo voy a pedir en size 4 en este estilo que es un poquito como más, o sea, no es no es tubito, como skinny, pero tampoco es tan ancho y no me entró. El estilo del pantalón es este, como con este abierto aquí detrás. El abierto te queda como ahí y para mí se ve súper bonito. Y ya es como un, un jean azul, normalito. Y no, la verdad es que lo voy a tener que retornar porque no me entró, o sea, no me entra de aquí. 6 me queda grande y de 4 me queda chiquita, entonces ¿qué hago? ¿qué número soy? ¿soy 65? no hay 65 y eh, de este paquetito también me pedí este abriguito el cual me encanta pero resulta que tiene cuello de tortuga y me hace sentir como ahorcándome y me gusta la formita que tiene aquí, ¿se lo quedaría? ¿no se lo quedaría? ¿qué haría? por cierto me compré este pantaloncito de pijama en la tienda Garage la semana pasada y es demasiado cómodo. <risa> dígame me gusta, pero lo único que no me gusta es esto, siento que me aprieta mucho ahí siempre podría bajar mira dime aquí, está lindo por último en top, me pedí esto que lo voy a devolver creo no me gusta la tele, es súper mala es que estos son de los que son a $12 dólares. <risa> ah no, a $9.99 no, eso por el chese. tú sabes que es para eso por el chese. Siempre lo cojo un size más, más grande Pero es que la tele es mala Yo lo cogí sí. size más grande Es M Pero la tele está Pero yo como voy para Los Ángeles Oye mi idea Yo me pedí este Que dice Que es lo que dice City of California Beverly Hills Fue solamente por eso Lo pedí en M Y me lo pedí también de que, que decía New York Pero no No, yo la llamo Aquí ah, tengo otra cajita Donde me pedí otras cositas Me pedí este top de Sara Pero este lo voy a devolver Me queda súper apretado de las boobies Miren Aunque está lindo No sé si quedármelo así apretado Está lindo Es que no sé Me hace sentir los senos muy apretados ¿no? me, Mejor no Y me pedí un rojo que no me entró Este me gustaba Porque miren Miren la forma Era como que esto te quedaba así Pero yo estoy muy confundida Porque yo soy small pero parece soy medium, porque son small y no me sirven. Pero a veces me lo compro medium y me quedan grandes. Aquí tengo el vestido de abuelita, pero no es tan de abuelita. Miren, es súper largo. Ahí lo pueden ver. Pero miren lo bello del vestido. O sea, la parte, wow, del vestido. Dime que no coma nada, así que vamos a comprar el postre. De nuevo? Sí. No sé. Miren, aquí tengo el segundo vestido. Me lo estoy probando con el blazer. Y llegué a la conclusión de que el blazer lo voy a retornar para pedírmelo en size medium o large. Porque el problema es que es small. Y lo quiero como que sea un poquito más oversized. Miren cómo queda. Y me lo voy a quitar para que puedan ver el vestido. El vestido también me lo voy a quedar. Miren, es como imitación leather. Hacia la parte de atrás. La verdad Siento que está En verdad Todo como que sí No Díganme que ustedes piensan Porque siento que aquí Como que se amontona Y eso no me gusta O sea me lo bajo Y va a volver a amontonarse Tengo que subirme Y vuelve y se amontona ¿Ven? Es porque tiene como unas Varillitas Y terminan aquí No sé Déjenme allí abajo En los comentarios Que ustedes piensan Debería No debería Y les voy a mostrar El último vestido Y eso fue todo Creo por el haul Seguramente tengo más cosas allí Pero es todo lo que tengo A mano es eh, hora de buscar Valentina así que nos vemos en de shopping. ¡Uh! hasta hasta he comprado. Y miren que se nunca compra. Vale. Oh wow, Valentino. What is this? What is this? ¿Qué? So... Okay? So wow. Y no. bueno. Fuimos a comprar Pizza porque son nuestras favoritas. Mi amiga se va aquí en la casa y compramos chicken wing, compramos breast stick y pizza. Pizza es nuestra favorita. En Santo Domingo amo la pizza de maíz, pero que no la venden. Ella viene a la granja ya. Oh. Ay, qué bonita de que te toca. ¿No? Póntalo. ¿De cuánto era que contaban? ¿Eh? ¿Cuánto era que contaban? 465. ¿Uh -huh. Después 179. Después 124. Y yo pagué 90. <ríe> Pero no son feos porque estaban. Claro que ¿Qué? no. Te una, una, una son muy lindos. Miren. Y de verdad el precio era 465 dólares. Le salió por 90. ¡Guachas! Les voy a enseñar lo que Le compraron a Valentina. Medias, miren qué bonitas también medias me encantaron. bonita. Una bocina, dame señala. Unos tenis para la escuelita y estos otros, me gustaron mucho pero estos son más cómodos, como para ella usarlos así de entero en la cueva, estos esta carterita yo les enseñé por la historia pero son historias, es por ponerlas como tipo así no sé. sí. pero, cuánto costó? 25 dólares de que y le quiero poner como una cadenita que yo tengo aquí este anillo, miren qué bonito 17 dólares estos aretitos de la marca Old Saint 18. cabrón que lo Si te la buscas, te lo último que me compré fue este pantalón. El precio original Ay, es que yo lo grabé todo en mi, vida, en mi vida que no fue aquí, pero miren, esto fue en Nordstrom Rack. Los de fueron en, en Saks. Oh, esos no son los outlets. En Nordstrom Rack y Bloomingdale. Y el pantalón costaba 225 dólares, lo pueden ver ahí. ahí. Eh, estaba, lo bajaron a 87 y cuando yo fui a pagar me salió como en 60 y algo. Miren cómo es. Tienes como este tipo de colores Y en verdad, la única diferencia que sentí para porque sea tan caro es los bolsillos. Se sienten súper como suave, no sé. Ya las compra, por favor, se acaban. Me llegaron dos paquetes más. Este yo sé lo que es. Bueno, los dos, yo sé lo que son, pero este es un vestido de Sara, de otra orden que había hecho, que no me había llegado, y bueno, pues me llevo ahora, let's see, oh, oh, pero ven acá, y qué es es esto, me pedí unas Crocs, pero, se ven grandes, verdad, yo quería el azul, como eléctrico, y no estaba, te la vendo, te la vendo por sí, me pedí esta en Rosalitos Claros. Se veían grande, pero no es mi size Me pedí este teacher que dice pizza. Y por atrás tiene una cosita de pizza. Este otro, ni me acuerdo lo que dice. Papa, Good day, no sé qué. ¿Y esto qué era? Oh, esto es un panty, alto. Y por último... Esto que era lo que quería usar para las fotos en Chinatown hoy Pero bueno, pues no se dio Pero sí, básicamente era eso Y ya Y nada, nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse, regalarme un like Y nos vemos por aquí en la próxima